Hoy vemos que es un gran paso, como dijo el director, a nivel digital para la región. Eh, es un modelo totalmente replicable en otras partes del país porque eh, cubre las necesidades que, que pudiesen tener todos los espacios culturales que albergan actividad y que lamentablemente no tenían la comunicación. Pero el proceso fue bastante positivo, es totalmente escalable y totalmente fácil de, de, de replicar y mejorar un 100% más. el primer paso para la micro, el primer recorrido. ...decidido en la, en la coordinación de la, de la actividad cultural en la, la región... Eh, se parte en este viaje de, de, en la micro eh, con siete espacios culturales eh, muy eh, destacados y reconocidos en el quehacer cultural de, de la región, particularmente de Punta Arenas y de Puerto Natales, con lo cual eh, se busca ¿no es cierto? Eh, difundir la actividad cultural, artística que promueven esto, estos espacios culturales con la finalidad de llegar a los diversos públicos existentes también en nuestra región y que generan ¿no eh, la actividad de, eh, en el acceso, ¿no es cierto?, de que puedan eh, hacer su propio itinerario, su propia programación para recorrer estos espacios culturales. Estamos muy contentos con este lanzamiento, con esta partida de, de este viaje, a lo cual esperamos seguir sumando otros espacios culturales, eh, tanto de las comunidades, eh, de las comunas y comunidades ya mencionadas, como también de otras comunidades que hoy día eh, también sabemos que hacen su, su quehacer cultural y esperamos que en la micro lo puedan difundir. Es una idea que hemos estado trabajando desde mayo de este año. Eh, partiendo con varias como iniciativas, como, eh, viendo qué cosas íbamos a hacer hasta que llegamos a esta plataforma. Eh, es una plataforma que nos va a aportar muchísimo, no solamente en cuanto a información cultural de la región, sino que también en cuanto al ordenamiento que vamos a tener en relación a estas actividades. Tratar de no toparnos en horarios, en días, para que la gente pueda acceder de forma más fluida a, a participar de las actividades de la región. Para nosotros es súper importante esta ocasión, esta posibilidad, ya que tenemos nosotros nuestra propia fanpage, sin embargo, eh, toda página web que nos haga a nosotros acrecentar el movimiento nos sirve un montón. Además, para todas las entidades que están eh, junto a nosotros trabajando en esta labor, para que así la gente tenga espacios culturales a los cuales poder eh, asistir y también eh, otras eh, nuevas instancias de promover eh, todas las actividades.